¿Qué tal? Yo soy Ángel Tavares y te doy la bienvenida al primer video de este canal. Un canal que estará dedicado a hablar de diferentes temas como historias urbanas, leyendas, datos perturbadores, cosas sobrenaturales y mucho más. Y para iniciar te estaré presentando una serie de videos de leyendas urbanas de México. Así que, sin más preámbulos. ¡Comenzamos! La Pascualita El 25 de marzo de 1930 en Chihuahua, en el aparador de una famosa tienda de vestidos, fue exhibida por primera vez la Pascualita, un maniquí muy peculiar, no solo por su belleza, sino por su real apariencia. La historia dice que la hija de la dueña de la tienda de novias, en el día de su boda, el día que se supone que sería el más feliz de su vida, se convirtió en el día más trágico, pues un alacrán le picó, causándole la muerte. Su mamá destrozada decide embalsamar a su hija para inmortalizar su recuerdo, la hace el principal maniquí de su tienda y la pone en el aparador vestida de novia. Son cientos las personas que aseguran que la han visto mover los ojos, sentir que lo sigue con la mirada o que sonríe, aunque otros incluso aseguran que por la madrugada la pascualita cobra vida, deambula por las calles y los pasillos de la tienda para encontrar el vestido perfecto. Son muchas las empleadas que han renunciado al ser testigos que el espíritu de la novia sigue dentro del maniquí. En una ocasión, una mujer fue herida de bala frente a ella. La mujer le pidió ayuda y la pascualita le salvó de morir. Aunque es un poco escalofriante el hecho de que un maniquí esté poseído, para las novias próximas a casarse es más como un augurio de buena suerte. Todas las novias que han llegado a comprar el vestido que la pascualita está usando, aseguran tener un matrimonio exitoso. Bebé dientitos Hace muchos años en un pueblo mexicano, corría el rumor de que el diablo habitaba en sus tierras, pues muchos lugareños lo habían visto en diferentes formas, ya sea como un perro, un toro u otras cosas más. A altas horas de la noche, en una cantina, un campesino incrédulo de la leyenda que contaban, pasado un poco de copas, de cierta manera retó al diablo cuando dijo… ¡A mí el diablo me pela los dientes! El hombre regresaba andando por aquel solitario camino de carretera, guiado solo por la luz de la luna, hasta que de pronto, un lamento entre los matorrales lo hizo desviarse de su camino. Al llegar al origen de aquello que lloraba, encontró un bebé envuelto en una frazada. El campesino conmovido ante aquel acto inhumano de abandonar a un hijo, no dudó en tomar al bebé y llevarlo consigo. Mientras el hombre caminaba logró calmar al bebé, pero algo raro comenzó a notar pues el bebé se hacía cada vez más pesado, al grado que ya no pudo continuar el paso. Sorprendido el campesino, observó a la inocente criatura transformar su lindo rostro al de un demonio. Sus ojos se volvieron rojos como el infierno y sus dientes se volvieron largos como navajas. Y siniestramente le dijo, mira papi, ya me salieron los dientitos. En ese momento aquel hombre entró en razón de que era un testigo más de la presencia del diablo y además le estaba pelando los dientes. Esta leyenda tiene muchas versiones y se cuenta en varios estados de México. En tu estado se conoce. La niña con cabeza de muñeca Hace muchos años en Aguascalientes nació una terrible historia cuando una niña acompañó a su padre a trabajar en el aeropuerto donde arreglaba aviones. El padre dejó a la niña en un lugar seguro mientras él iba a reparar una turbina. Lamentablemente, la niña por curiosidad fue a jugar junto con su muñeca muy cerca del avión, y cuando este funcionó, la turbina extirpó la cabeza de la niña y el cuerpo de su muñeca. Los trabajadores solo escucharon un desgarrador grito de la niña. Cuando fueron a buscarla, encontraron el cuerpo de la pequeña y la cabeza de su muñeca, pero sus otras extremidades nunca fueron encontradas. Pasó el tiempo y ese aeropuerto se convirtió en el parque héroes mexicanos. En cuanto comenzó a funcionar, fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir a los visitantes del parque durante las noches. Hay testigos que dicen que cuando está más desolado el parque es cuando el espíritu de la niña se manifiesta. Siempre empieza con un susurro en el cual la niña pregunta… ¿Quieres jugar conmigo? Muchos salen corriendo sin ver hacia atrás, pero los que se atreven a voltear aseguran ver a una niña ensangrentada cuya ropa está desgarrada y su cabeza es la de una muñeca. Incluso muchos padres de familia han visto que sus hijos juegan con alguien que no pueden ver. Sin embargo, los niños se refieren al ser invisible como a una niña. Los rumores dicen que la niña aún no puede irse a descansar ya que su cabeza y parte de su muñeca aún siguen en el parque. El Hotel California en 1976, la canción de Hotel California llegó a los oídos del mundo con el grupo The Eagles, pero su peculiar y escalofriante letra dio origen a varias leyendas relacionadas con lo paranormal y el satanismo. Se dice que Don Henley, integrante del grupo, escribió la canción basándose en su experiencia que vivió en el pueblo mágico de Todos los Santos, Baja California Sur. En la canción menciona que un hombre en la oscuridad de la noche llega a un hotel donde es recibido por una encantadora mujer quien con una vela en mano le muestra el camino. Este después pide un vino al capitán a lo que el capitán le contesta, no hemos tenido aquel espíritu desde 1969. Y aunque Don Henley niega haber sido huésped del hotel... Desde antes de que la canción fuera creada en el Hotel California, existía la leyenda de que el espíritu de una chica llamada Mercedes, invitaba a los lugareños a tomar vino para después desaparecer. Otro de los rumores es que la canción trata de una misa negra y que la chica que recibe al hombre es una sacerdotisa que quiere introducir al nuevo a la iglesia de Satán. Hay frases que fundamentan esta teoría como, esto podría ser el cielo o el infierno, estamos todos aquí por nuestra propia voluntad. Lo apuñalaron con cuchillos de acero pero nunca pudieron matar a la bestia. Y puedes cancelar tu reservación cuando quieras pero nunca te podrás ir. Otra de las leyendas un poco más oscura dice que el grupo The Eagles firmó un pacto con el demonio para así obtener un descomunal éxito antes de escribir la canción. La canción podría ser dedicada al satanista Anton Sandor Lavey ya que el año 1979 que mencionan en la canción, es el año en que la Biblia satánica escrita por él fue publicada, y el nombre de Hotel California hace referencia al lugar donde Antón fundó la iglesia de Satán en la avenida California, en San Francisco. Incluso podemos apreciar en la portada del disco de Hotel California, en la parte superior, un siniestro rostro que parece ser Antón, quien se proclamó el Papa Negro. Algunos algunos afirman que en la parte de la canción, te despertaban en medio de la noche solo para oírles decir, si lo pones al revés se escucha, Satán escucha esto, él tenía mi fe. La leyenda de la casa de los tubos Dice la leyenda que durante la década de los 70 una familia estaba construyendo una lujosa vivienda en la ciudad de Monterrey. La casa, además de tener un estilo muy peculiar, estaba hecha para que la hija de los dueños, quien estaba en silla de ruedas, pudiera moverse libremente entre sus rampas. Los primeros indicios del origen de una maldición fue cuando dos albañiles murieron en un lamentable accidente. Tiempo después, reiniciaron la construcción de la casa sin saber que otro terrible accidente estaba por arribar. La niña de 12 años muere al caer desde uno de los ventanales de la casa. Este fue el parteaguas de una de las leyendas más populares de Monterrey. Los rumores dicen que años más tarde, una familia se interesó en comprar la casa abandonada. En una de las visitas, el hijo sufre una caída desde un ventanal de la casa causándole la muerte. Vecinos, trabajadores y visitantes de la casa embrujada han sido testigos de ver a la niña mirando desde una de las habitaciones, esperando un día encontrar consuelo para su alma. Es así como llegamos al final de este primer video. No olvides suscribirte y activar la notificación para que estés enterado de cuando se suba el próximo video. Si te gustó dale like, comparte y deja tu comentario. Yo soy Ángel Tavares y nos escuchamos en un próximo video. Adiós.